equipo ve aquí completo en este programa. Bueno, señores, hoy día lunes 14 del mes de junio, eh, San Francisco de Macorís se vio abocado a un paro de labores en los negocios y principales puntos comerciales de aquí de San Francisco de Macorís cerraron sus puertas en las primeras horas del llamado a paro convocado por el colectivo de organizaciones populares. La zona céntrica eh, en la zona céntrica, una de las par una parte de las tiendas y negocios han cerrado sus puertas u operan parcialmente. Igual situación se vio en las avenidas Libertad y, por supuesto, en la Bienvenido Fuertes Duarte, donde el comercio estuvo cerrado. Eso fue en las, en las primeras horas de la mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía de hoy. También se vio el patrullaje de agentes de la Policía Nacional Muy que fuerte, estuvieron eh. como siempre. Helicóptero y de ya, todo. El mm. habitual patrullaje de la policía. Atención. Fin, no hubo tanque este, este año. No hubo tanque. Atención a los que. El periódico. A, a los periódicos, el día. No hay tanque. Que no, no ha lugar. llegado el tanque todavía. Ha llegado, puede, eh. puede ser que llegue después de las 5 de la tarde. Y entonces, y se pues, con el fin de resguardar la, la seguridad que estuvieron sí. los policías, y vemos ahí las imágenes. Eh, recogidas por el portal Telenor de las calles llenas de basura y gomas incendiadas. Pero, pero oye, producto de los disturbios la Avenida Libertad, de Villalona, no se vio la cantidad de basura. En la Avenida Libertad tuvo limpia. La basura se vio en los barrios. Ay, si no la ¿Eh? Pero yo entiendo que aquí son como brutos las autoridades. ¿Por qué? Porque si hay un llamado a huelga con tiempo... ¿Qué es lo que debe hacer un ejemplo el ayuntamiento y la gobernación? Hacer un plan de recogida de basura que cuando usted llegue el día de, de, de la huelga, ¿no, no encuentre un no, papelito que tirar. No encuentre. Mm. Por aquí desde ayer yo creo que no es un camión. que se recoge la basura antes de la huelga, no entiendo. Pero no se recoge los si días normales. Y si se recoge, parece más basura para hacer huelga. Pero si sí. no se está recogiendo los días normales, que la compañía no funciona. ¿Cómo tú crees que van? De quien Pero, de de que... La <risa> bueno... <risa> Ya en horas del mediodía, el colectivo de organizaciones y las autoridades, ahí vemos el video, de la reunión que celebraron a mediodía de hoy en lo que es eh, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Allí estuvieron todos, las autoridades, estuvieron los grupos populares, pues, discutiendo. ¿Discutiendo no? ¿Qué se habló ¿Llegaron que se llegaron. Oh, Ajá. <ríe> discutiendo todo esto de, de la huelga. En ese momento, pues, las imágenes, gracias a Arismendi y la que estuvo por allá, pues, debatiendo por qué la huelga, y verdad el gobierno con su posición de que eh, están cumpliendo, las, el colectivo dice que no, bueno. Ya después de todo, se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo entre el gobierno, las autoridades locales y el colectivo, donde levantaron el paro, pero hubo una gran división, We, ahí, ahí. Hubo una gran división. ¿Y oigan por qué? ¿Por qué? ¿Se dividió Porque en dos no grupo? se sabía a qué hora se levantaba el paro. Si era a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana del otro día. Tenemos ahí el video de ese momento eh, que estuvo Arismendi la antigua por allá. Vamos a ver hasta, si... No los, hasta ¿sí? en ellos mismos está dividida la vaina. <risa> se dividieron por eso. Se, o sea... Ya lo que no importa es lo, si, si, lo que que yo el creo. acuerdo que se llegó. Villalona, yo lo que creo si es no, de, que a ellos no lo, ellos lo agarraron infragante porque ellos no tenían ese plan, porque acuérdate que ellos tienen un llamado por 48 horas. Entonces, en esa reunión parece que ellos no fueron con un plan B, porque te van a, a, a lo primero que te van a plantear las autoridades es que pare la huelga. Entonces, no, no fueron, debieron ellos reunirse aparte antes de llegar ahí, tomar un punto y decir, mire, si nos plantean esto, esto es lo que vamos a hacer. Por ahí ellos andaban uno diciendo una cosa, otro otro otro. ¿Fueron divididos los grupos? Pero yo, yo quiero que ustedes me digan a mí, señores, ¿cuál es el afán? Fue... Perdóname Villalona, mm -hmm. ¿cuál es el afán de que si vamos a parar una huelga, tenemos que parar la mañana a las 6 de la mañana? ¿Por qué? Porque. ¿Para darle chance a la delincuencia esta noche que haga esta lo que hicieron noche. anoche? Para que el pueblo Rec siga trancado. Recuerden que pueden llamar al estudio 809-725-0505 y puede dar su opinión sobre la jornada de paro, que yo no sé a qué hora termina, pero... Si, <ríe> usted, usted, mire, mire, si usted tomó la decisión de parar el llamado, el llamado huelgario que usted planificó para San Francisco de Macorís, en esa misma reunión usted deb debió dejar, hizo facto ya la huelga. Usted debió terminar eso ahí. Porque mire, lo que tenemos es gente herida. Por cierto, un policía herido. ayer. Sí, ¿eh? que está fuera de peligro. Gracias, gracias a Dios. Pero tenemos mucha basura. Tenemos vidrios y carros rotos. ¿Mm? Esas son pérdidas que si la huelga no hubiese estado, eso no hubiese, no hubiese ocurrido. Ese señor no hubiese estado allí postrado en una cama. Entonces, ¿a quién, ¿a quién culpamos ahora? ¿Quién paga todos esos platos rotos? Díganme ustedes. La yo población, que la población. Las personas que, que, imagínate que hoy no se trabajó tampoco, mucho comercio cerrado, personas dejaron hoy de producir dinero. Tú sabes que aquí, San Francisco de Macorís, principalmente, el, el día a día es la fuente de trabajo la que fuente tiene. Mucha trabajo, gente, muchas motoconchitas, muchas rutas. que vende café. Mucha gente que vende cosas en la calle, y esa gente no tenían hoy con qué cumplir sus su necesidades. Claro. Hoy no, hoy hoy no se pudo salir a la calle. Todavía no se puede salir a la calle. Imagínate. Está todo, no hay ni no, vehículos o sea, circulando. Sí puede, no, en la mañana hay que decirlo. En la mañana hubo una cierta movilidad, y sí. algunos negocios abiertos. Sí, porque ya es obligatorio ya por, por la necesidad, porque es que se necesita. Tenemos una llamada. Buenas tardes, los asombrosos. Buenas tardes, mi hermano. Buenas Salud. tardes. ¿De dónde nos Oigan, llama? Me... Yo considero que los que menos tienen derecho a ver si está bien o no está eh, son los comerciantes. Porque los comerciantes, no nadie le para, nadie le pone freno. Ellos siempre se le da la gana. Ellos pueden subirle a un artículo y cuenta 100 pesos, 80 pesos y hasta los 100 pesos y nadie le dice nada. Entonces los comerciantes están bien como quiera Si hay huelga la gente compra la comida de, de los dos días. ¿Qué pie de comerciante? Nada. Los comerciantes siempre, lo que viven explotado y ahí abajo. Uh -huh. Es lamentablemente, pero todo lo que se ha hecho aquí en, este, en esta ciudad ha sido a base de huelga. buena o mala, con mala actitud o lo que sea, pero es lamentable el caso. Si hubiera una manera de cuando tú hablas con la persona y te dices, ven a resolver, tú me resuelves, pues no tengo que llevar la huelga. Dime tú, una obra que se haya construido aquí, que no ha sido bajo presión o con la huelga. Bueno, ahí está su punto de vista. Muchas gracias por llamar aquí a los osobrosos. Néstor Flo debe estar en la calle. y Vamos a ver si podemos establecer conexión con él en cualquier momento. Mientras tanto, creo que tenemos otra llamada ahí. Buenas tardes. Buenas. ustedes? Buenas, buenas tardes. Y sí, bueno, mire, yo le respeto la posición de quien llamó, porque el espacio es libre para un empresario. Claro. Pero mire, bien, estoy de acuerdo con lo que dijo este joven que está ahí. Oye, a ver que se entienda, no soy peremista, usted contrario, no soy de ellos. Pero mire, todo que sea en contra para la economía de este pueblo, yo mismo ahora no estoy de acuerdo. Es lo que dice. Oye, son miles de gente que salen diario a buscar la comida de ese día, de ese día. Aunque sabemos todo el que las autoridades muchas veces no cumplan lo que sea. Pero yo creo que no hay momento, no hay momento, ni un paro por ahora. Ok, gracias. Bueno, gracias, claro, gracias claro. por esa llamada, ¿verdad? La gente, re, pues, dando su parecer sobre esta huelga, sobre este paro. Se dice así, me lo enseñó William García. Eh, Se sí. dice paro de la huelga. Porque claro. una huelga es otro tipo de, de, manifestación. de manifestación. Y tú sabes ¿verdad? que también, Villalona, que nosotros, los francos macorizanos, que nos hemos especializado por, por problemas de huelga, siempre Macorís es la sí, cabeza sí, de esa cosa. De la huelga, sí. Yo creo que en el momento que nosotros tengamos que aprender a elegir nuestras autoridades, por el momento, Tú dices, eh, tú me resuelves esto, nosotros vamos a votar por ti. No lo resolvió, vamos a castigarlo. Vamos a pero que eligiendo a la imagen, lo buena. Buena. Eh, yo estoy yo de acuerdo que uno, un momento dado, que no haya una pandemia como esta, que tiene toda la economía del mundo colapsada. Arrodillado, estamos. No hay, no hay motivo para hacer una huelga, porque hay que ser consciente. Otra cosa. El que queme una goma ahora es un bárbaro, porque tú, con esta pandemia que sufre de eso, y de 10 segundos, se muere inmediatamente. Tiene mano. Un tipo consciente no va a comer una goma porque va a considerar la vida de los ay ay, ay, ay, ay, ay. A <risa> Bueno, se le ¿no? Mira, sí, sí. Eh, eh, dice algo muy razonable. Tú sabes que el COVID mayormente ataca los pulmones de la gente. Sí. Entonces, Elu. si tú te has dado COVID. Y está cerca de donde están quemando una goma, pues tú vas a tener problemas. Va a tener problemas sí. Tú vas a tener ese, problemas. Es, ese humo. ¿Hay otra llamada? Esto. Se fue. Bueno, la gente llamando y este, bueno que y se sí. motive. Y, persona, y llámenos y digamos cómo ha pasado por su sector. Las personas mayores desde los barrios, por ejemplo, ahí mismo en este sector, San Martín, que hay muchas personas mayores. Entonces, esa goma, ese juidero, la botella también, mucha goma pichada. El día que aquí haga un llamado a huelga y que no se tomen las gomas, la basura, los vidrios y los desperdicios a la calle, yo lo apoyo. Sí, sí, una llamada. otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Saludos. ¿Puede bajar el Le volumen? Le estamos llamando desde aquí. ¿De dónde? Le estamos llamando de aquí, de la Bienvenido Fuerte Duarte. Ay, ay, ¿cómo está eso por allá? Quiero referirme... Okay, quiero referirme, antes de contestar la pregunta, pregunta? Contestar la pregunta eh, con respecto a lo que, eh, lo que decía el televidente, y es que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, vienen no, un grupo de desamprensivos de, de aquí, Cuálpea, y entonces... Eh, te encienden una goma sin el porqué. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Acuerdo con Excepto, eh, en estos días oí, estos días, oí, oí estoy totalmente por el programa de, de Alex que él anunciaba que posiblemente en esta semana, en esta semana tenía el ministro de Obras Públicas de Lina Asunción a supervisar los trabajos ah, que se están haciendo, que están haciendo aquí en San Francisco de Bancurí. Muchas gracias a ustedes y déjenme decirles que no estoy de acuerdo con esta barbarie, es un grupo de, es un grupo de elementos de, de de sinvergüenza que están haciendo esto oh. y están y lo que hacen es que están provocando a la policía. No estoy de acuerdo. Pasen buena tarde. es buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos entonces con la siguiente llamada que está ahí en espera. Buenas tardes. ¿Aló? No, bueno. Una pregunta que te voy a hacer. Ahora sí. A ustedes. Ahora sí, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Seguro. Mira, yo creo que una irracionalidad de algunos grupos, frentes sociales, convocar a una huelga. ...como nosotros estamos, como está, con lo que está viviendo este país. ¿A quién ellos piensan que le hacen daño cuando queman 10, 20 gomas y dañan la carretera? ¿A quién ellos piensan que le hacen daño cuando dañan las aceras? ¿A quién ellos piensan que le hacen daño cuando dejamos un quitar a un vehículo? Pienso que en este momento, un momento donde el país completo debemos estar unidos... Unido, esta pandemia, cuando uno tiene su viejo malo o que tiene este COVID-19 y ese humo le da, que tú lo estás tratando en tu casa, que no lo puedes tener en un hospital, es para matarlo. El daño es a nosotros mismos que nos lo estamos haciendo y de esa forma no se puede. Es lamentable que todavía en este siglo se esté viviendo eso que está, ustedes están presentando ahí. Eso es muy lamentable. Espero que cambien ese método para que la población sí de verdad pueda cualquier movimiento volgario. Pero con eso, es un vandalismo, tirando piedras, quemando, partiendo, así no, así no se puede. Y espero que un día se quede eso. Bueno, gracias por su llamada. Gracias. Recuerden, 809-725-0505. Y este video, por supuesto, estará más tarde en lo que es nuestra plataforma Tenemos de otra llamada. Por supuesto, buenas tardes. Neto, quédate en tu casa porque ahora llama la gente. <risa> <risa> Saludos. <risa> mi, Saludos. Eh, bueno, es mi hermano. Él lo sabe. No se escucha. Es un niño de cuatro meses está malo con la bomba que están tirando bomba malos mano y aquí mismo en la calle 4, yo no sé, no puedo salir porque están ya tú sabes. Están. Bueno, sí metiendo metiéndose pasado Tigre y no es lo mismo sabido, que yo decía también. ahorita. El niño lo tengo hasta malo. Wow. Ay, ay ay terrible esa situación. Bueno, si ya pagaron el cuide llamado doña, a huelga, cuídese. para qué seguir con la movilización en la calle? Si usted tuvo una reunión con las autoridades y llegaron a un acuerdo de parar la huelga, ¿por qué tienen que hacer esos disturbios? ¿Por qué? Porque sí. Mire ese niño ahí que no puede, poniéndose malo, no pueden salir de la casa. ¿Es lo buena? Bueno, se fue. Se cayó la llamada. A la gente que no se enoje, ¿verdad? Si están durando demasiado para que recibamos está la llamada. Está congestionado el teléfono, Neto. Sí. ¿entiende? La, la, la eh? gente está preocupada, hay otra, hay otra llamada. Hello, ¿Aló? Bueno. Buenas. Bueno, buenas, Sí. Oye, lo que, que los lo tigres quiere que la huelga siga hasta las seis de la mañana es que tenían programado salir a tracar esta noche. Ay, Empezando sí, por duda. el camarada, porque Ay. a las seis de la tarde que pase, ya pasó ¿verdad? Oh. Dios mío. Ay, ay, ay, ay. Muchacho. Lo dejaste, eh. Cuidado. Ey, ta, cualquier cu cosa. Una llamada desde la calle, eh, Nos fuimos nosotros. Ey, no, cosa, porque no. por sí, un mira, chip. De, lo, de los grupos, por, por lo menos este grupo, el colectivo de organizaciones, ahí lo vemos. Hay varias personas que de verdad eh, son personas con conciencia. Sí, Independientemente sí. de todo, no podemos estar de acuerdo, pero hay un Ojo. grupo de personas que son gente con conciencia, te lo digo yo. Sí, mira, sí. Que Ojo, vengo un grupo de, de gente mayor. ¿eh? Claro. Sí, mayores El todos. colectivo, señores, son gente mayores de edad que pueden pasar de los 60 años, la mayoría. 50 a 60 años. ¿Eh? Sí. Ojo, eh. tenemos la, oh, la siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Mi amor, yo quiero saber por qué están haciendo esa huelga, con qué motivo. El motivo de la huelga. Bueno, Aquí, bueno en San Francisco siempre es lo mismo. <risa> Mira, hay calles sin asfalto, hay, hay barrios sin agua. Yo creo que la luz ya no está en eso, porque en todos no. los barrios casi son 24 horas. Me Pero tenemos Pero siempre va. los mismos problemas. Aquí no hay nada nuevo. Aquí no hay nada nuevo. Aquí nada más le cambiamos la dirección. o En vez de Valle va a ser Lepínola. No, Después de Lepínola va a ser Pueblo Nuevo y así va a ser siempre. Aquí son las mismas cosas siempre. Eh, la huelga, el paro. Para ¿Tenemos para una decirlo, llamada? Sí. El paro. Es por, los, por las calles, por el sistema cloacal, Lo el problema que hay de la MUNE. O sea, esos son los problemas ahora mismo en San Francisco. El Barrio Azul. El Barrio, barrio azul, azul. Todo todo eso. Son reivindicaciones viejas que durante. que eh, están acumuladas últimos, en el tiempo. los últimos cuatro sí. años, el gobierno no se afanó en cumplirla, pero que ahora, en este, con este nuevo gobierno, eh, ya que nueve meses tiene el gobierno de Luis Vinader. Sí. Sí. Y las autoridades. Eh, se han comprometido en hacerla, pero también se equivocaron en darse un tiempo de 21 días, porque no es verdad que las obras del gobierno no comienzan no, en no, tan no. poco tiempo. No, no, no, espérate, los 21 días, ah, lo lo, no, los 21 días lo dieron ellos. Ok. Lo dio el movimiento, entonces las autoridades se dieron esos 21 días. Bien, seguimos entonces. Tenemos una llamada, hello lo buena? Bu buenas tardes, buenas tardes. Yo quisiera bueno. que, que ustedes le preguntaran a ella si su calle... Donde ella vive está, está en perfectas condiciones, porque si nosotros hubiésemos vivido en una parte, mira, yo vivo en la parte alta, desde la historia de, de lucha, aquí no se ha conseguido una letrina, ellos no han venido con una letrina aquí, sino a base de lucha, todo, miren el puente de Ugamba miren cómo están los combustibles, miren, nosotros pudiéramos unirnos, a, a la lucha con, con los médicos por, por, por el seguro porque eso eso eso, sí. eso es increíble uno paga un seguro carísimo y no hay, no, se, no, no no lo cubre la ARS entonces la Guasum suma la bajada eso fue una lucha aquí en cada calle hay muertos, hay sangre en este pueblo y el que ignora eso porque es que la juventud está en el testeo y no conoce la historia el pueblo que no conoce mm. su historia está condenado mm. a repetirla esos funcionarios no le cogen el teléfono a nadie y andan ay, de casa en casa ay, comiendo comida y quitándole el a la gente, no venga ya sí, entonces tu ya, no ya cuando suben se crecen como el pavo real no conocen a nadie, Dios y Dios te ignoran, Dios. son todos iguales. ¿Y, y hay más cosas todavía. Y, y, y, y oye, este pueblo tiene que empatagonarse. Ay, Cuando ay, los comerciantes ay, dicen que van a subir, ya tienen todo guardado y lo suben. ¡Ay, no, no. no! cayó la Y Hay gente seria también. Tío, fíjense, hay gente fíjense. seria. Gracias gracias por, gracias por, allá. por su sintonía. Eh, vive en una zona muy caliente, donde sí, juega sí, la parte no, norte. No, no. Mira, hay picante. algo que él decía que me llama mucho la atención, San Francisco de Macorís no se puede dar el lujo de que todo lo que uno necesite sea a través de huelga que lo, que lo busquemos, porque la capital y Santiago no viven este show de huelga que nosotros vivimos sí. y ellos consiguen la cosa primero con nosotros. Ellos lo que pasa es que parece que eligen mejor que nosotros. Sí, pero tú sabes O que... me corrigen, porque ¿cuál es la última huelga que ustedes vieron en, en Santiago? Uh, lo que San pasa Mor es que allá el pueblo es unido. Allá los empresarios son unidos Allá los políticos son unidos Y allá cuando eligen una persona Y el empresariado dice Yo quiero esto El gobierno lo oye y va para Santiago Sí, pero tú sabes que la gente se desespera Tú sabes cómo son, como decir Ciudadanos Son año tras año esperando La gente se desespera, hay otra llamada Es lo bueno La gente desesperada Saludos Buenas Oye, yo es para decirle que cuando esa gente que queman goma, ellos tienen que quemar, y se frente donde vive un funcionario, pero no frente a uno mismo que está sufriendo los precios altos, y daño. todo, entonces también tiene que sufrir el humo, que la prenda frente a los funcionarios, no digan funcionario, préntansela ahí, pero no, no el daño, se daño de uno mismo, que le hace daño a uno mismo. <ríe> Dame los pobres que sufren. Gracias por la llamada. Eh, pero, Déjame, es ahora, un ahora, punto. Ahora, ahora que me acuerdo. Es un no, no hacen juega frente al ayuntamiento. Ahora que me acuerdo, los no recuerdo dos cosas. Eh... En una de las huelgas...